Hola, amigas y amigos del Rincón .com, y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy les explicaré cómo utilizar el bisel y el relieve con el texto en Adobe Photoshop. Lo primero que haré es crear un archivo nuevo. Le voy a decir este archivo nuevo que me lo cree 900x400 píxeles a una resolución de 72 píxeles por centímetro, color RGB a 8 bits y. El contenido de la capa de fondo blanco le voy a decir crear. Voy a tomar la herramienta de texto horizontal. Voy a dar un clic y voy a escribir cualquier palabra. Con la herramienta mover capa vamos a situar el texto donde queramos, en este caso en el centro y para aplicarle el estilo o el efecto de capa de bisel y relieve simplemente con la capa activada me voy acá abajo donde está este fx que es de efecto doy clic sostenido y bisel y relieve ahí está el bisel y el relieve en photoshop tiene diferentes tipos inglete exterior interior interior relieve relieve acolchado y relieve de trazo ya depende como ustedes lo, lo quieran manejar y las técnicas que él tiene, ahí está, cincel duro, blando, etcétera Ustedes le pueden aumentar la profundidad, el tamaño, el suavizado, el ángulo la opacidad del blanco o del negro con el cual está formado y acá pueden, pueden utilizar el contorno del resplandor que ustedes más quieran ahí está para aplicarlo simplemente le damos ok y ahí está para editarlo ya nos aparece acá simplemente damos doble clic lo editamos hacemos con él lo que queramos ya es cuestión de, de, de buscar lo que queramos y simplemente le decimos OK y ahí está. Si lo queremos eliminar, damos doble clic acá otra vez, lo seleccionamos y simplemente le damos clic a la caneca y ahí quedó, y ahí quedó eliminado. Para buscarlo acá, si no les aparece en, en esta parte izquierda, simplemente le dan acá al FX, bisel y relieve, se paran sobre él. Y ahí está nuevamente. Ahí lo pueden utilizar sin ningún problema. Y ok. Bueno amigas y amigos del rincongráfico.com, espero que este video tutorial sea de su ayuda. Y por favor comenten, compartan. Hasta la próxima y un abrazo. Chao.